Siempre Todo esto y mucho más en Radio Live. Eh, buenos días. Hoy estamos aquí en otro capítulo de Co3. Comunica, Conecta y Comparte. Y hoy tenemos aquí a Pablo García. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, Pablo García es director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada y presentó hasta hace muy poco la inauguración del Campus Seré eh, Ingeniera. Oh, perdón, Seré Ingeniera, ¿no? Correcto, correcto, sí. Eh, es así, ¿no? Vale. Eh, el, nombre, el nombre oficial es Campus Tecnológico para Chicas, pero lo llamamos Campus Seré Ingeniera, el que usamos también en las redes sociales, en la página web y tal, que es más fácil de recordar. Vale. Eh, ¿De qué trata Seré Ingeniera? ¿En qué consiste? Bueno, es el, el un campus eh, orientado a, a chicas de, de instituto, entre normalmente entre los 12 y, y 16 años, que eh, su principal objetivo es eh, aumentar la vocación en carreras técnicas en, en este grupo de, de edad. Porque no sé si, si sabéis que en las carreras técnicas, eh, sobre todo en ingenierías, el porcentaje de alumnas es muy bajo. Yo que soy profesor también en el grado de, de informática, hay muy, muy pocas chicas, menos de un, de un 20% de, de chicas. Y, bueno, eh, eso de, de puede ser debido a un montón de, de factores eh, relacionados con, con perspectiva de género y tal, que han sido estudiados eh, muchos estudios científicos y demuestran cómo hay unos roles de género en nuestra sociedad que hacen que, que las chicas no elijan este tipo de carreras. Y bueno, la, la idea de este, de este campus es precisamente favorecer la vocación de, de, de este tipo de carreras STEM entre chicas de esa edad que todavía no han decidido qué rama, todavía se están preguntando qué coger, si esto será lo mío, si será muy difícil, si podré hacerlo. Porque son esa serie de, ya te digo, de, de roles que, que la sociedad está y que muchas veces las chicas no cogen este tipo de carreras porque piensan que no pegan en, esa, en esas carreras. De hecho, eh, una cosa que una, una alumna este año nos ha, no ha dicho, bueno, eh, una academia en la que, la, que, la que también está ella nos ha dicho, mira, a esta chica sí. que está en vuestro campus, eh, hablando con su amiga el otro día, eh, le dijo que quería hacer ingeniería. Y la amiga, las propias amigas, le dijeron, no te metas en ingeniería porque hay muy pocas chicas y te vas a sentir muy sola. Tal cual. Exactamente. Entonces, este tipo de, de, de, de ejemplo, un ejemplo de cosas que se repiten mucho en la en la sociedad. Entonces, con este, con este campo intentamos cambiar un poco eso. Vale, se podría decir que uno de los objetivos entonces sería romper las barreras con respecto a este a esta visión de género dentro de una disciplina que, bueno, como has dicho, estamos marcados por, por la figura masculina eh, y que también hay pocas referencias de mujeres que se están dando, ¿no? Eh, ¿Algún objetivo más que se vea aparte de eso o crees que ese es el más importante? Pues especialmente lo que has cuentado de, refer de referente está, está muy bien sí. porque también queremos que la, las chicas vean referentes referentes femeninos. Por eso hmm. ellas trabajan con monitoras que han sido estudiantes de, de alguna ingeniería. Eh, que le dan su, su visión, pero también hay charlas de, de, de mujeres que son referentes en distintos campos, ya sea en el desarrollo de videojuegos, en las matemáticas, en, en, en informática, hay mucho, muchas charlas que también se dan para que ellas vean que, que existen mujeres referentes que muchas veces están, están ninguneadas. Por, el, por el, mero eso de, de, el mero hecho de, de ser chicas. Por ejemplo, las chicas se, se asombran mucho cuando hablamos que, por ejemplo, la, la directora de, de un videojuego tan importante como es Assassin's Creed es una mujer. Ver, no La gente piensa que el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, es solo, solo de hombres. Y fíjate que un videojuego tan importante y tan conocido como ese viene de, de la dirección de, de, de, una, de una mujer. Entonces, queremos que, que, que también conozcan referentes en, en, en estos campos. Desde luego, yo por lo menos no sabía que la directora ha dicho de Assassin's Creed sí, sí, sí, que fuese una mujer. Exacto, sí, sí. sí. Es <risa> <risa> un ejemplo claro, por eso digo que, que, que hay muchas personas referentes, en muchísimos campos que quizás no son tan conocidas, pero que, uh -huh. que, que ahí están. Entonces, una de las misiones del, del campus es que, es que vean a estas personas como referentes. De hecho, también colaboramos con, con distintas empresas, eh, donde las trabajadoras de estas empresas nos cuentan qué hacen y tal para que vean mm. las, distintas, las distintas opciones y conozcan que hay, que hay también mucho, mucho talento en, en, en estas empresas y que sean referentes. ¿vale? Y el rollo es ese porque si somos 50% hombres, 50% mujeres en la sociedad, ¿por qué hay tan pocas? En, estamos perdiendo talento en, en, esta, mm. en, esta, en estas carreras porque al final, por digo, el ejemplo que te he puesto de estas de esta chicas no, no, no terminan de verlo como algo como algo interesante o quizás por la presión social y tal. Ya te digo, hay muchos estudios sobre este tema eh, que, que existen en la literatura científica que se pueden, que se pueden consultar. Y, bueno, y más o menos esa es la idea que tiene este campus. Vale, porque has mencionado hablando de empresas, ¿no? Eh, a lo mejor me equivoco, pero eh, si en los días 17, 24 y 31 había un curso sobre creación de Blender, ¿Mm? Eh, ¿Sí? y, y también tenía otra actividad sobre un campo infantil, que de hecho las plazas están agotadas. Es eh, de decir que, eh, si no me equivoco también, la, el campo empezó a principios de julio y eh, verá su finalización más o menos a finales de este mes. Eh, ¿Qué se puede contar sobre esas actividades? Bueno, la, la oficina de software libre en realidad tiene muchas mucha, mucha actividades. No solo ofrece sí. servicio a la comunidad universitaria como mantenimiento de, de imágenes con software libre para aulas de teoría, también ofrece el servicio de conversión de documentos a formato abierto que por ley europea tienen que estar en todas las administraciones públicas. Eh, también ofrecemos eh, reciclaje de, de equipos informáticos para luego ser donados con software libre a ONGs, a, a institutos, etcétera. Y entre otros los servicios que queremos es la difusión de, del software libre. Entonces, una, muchas actividades que hacemos son, por ejemplo, como tú has dicho, el campus infantil de software libre, ¿vale? Que uh -huh. son dos turnos, empiezan en, en, a principio de julio y terminan hoy termina el segundo turno del campus infantil. Y también hacemos actividades mensuales como el curso de Blender, que también se, se ofrece a toda la comunidad universitaria y no universitaria. Se, se hace extensible al, al resto de, de comunidad granadina y, y, y nacional y quien quiera, quien quiera unirse. O sea, porque una de las misiones de la oficina de software libre es, eso, es la difusión del de software libre a través de, de talleres y actividades abiertas. Vale. Por, mmm, se me viene la pregunta de por qué eh, esta importancia al software libre. Porque normalmente en nuestro nuestros a días suele utilizar software privado, o sea, ya sea Windows o, Pero, ¿por qué esta importancia y sobre todo en este campo? Pues, eh, para empezar el software libre, eh, como su nombre indica, es que nos da la, la libertad. O sea, no, no te, al usar software libre no estamos unidos a una empresa. Tú dices que, por ejemplo, mucha gente usa Windows y tal, incluso en uh -huh. la administración pública se utiliza mucho Windows. Pero uh -huh. eso hace que estemos atados a Microsoft. el momento que Microsoft decida subir el precio o quitarnos ese software, el, el, el, ellos, el dueño del software son ellos. Imagínate claro. que, uh -huh. que tenemos base de datos en Windows o lo que sea y de repente dicen, ¿de subirnos el precio? No podemos hacer nada porque es su software. El software libre, eh, el, el, la persona que usa el software libre es el dueño del software también. Puede modificarlo, puede entenderlo, puede eh, ver cómo funciona y no está atado a una empresa que le coerce y, y, y le claro. haga que no pueda crecer. Entonces, claro, en el, en el, en el día a día, eh, la administración pública debería ir pensando en moverse a este tipo, tipo de software. Y... Y también queremos desde estos campus eh, enseñarle a, lo, a los niños y niñas pequeños, pero también a las chicas que participan del campus de ingeniera y tal, la, la ventaja de utilizar el software libre, que no nos no, no ata a ninguna empresa y nos da la libertad para que nosotros lo usemos como, como queramos. Y, y bueno, tú dices dice eso, que el software, el software eh, privativo está en el día a día porque usamos Windows, pero por ejemplo uh -huh. el 99% de los servidores que, utilizan, que utilizamos diariamente en Internet eh, utilizan servidores, son servidores Linux. ¿Vale? o sea Ajá, que vale. en verdad eh, aunque no lo usemos día a día no lo veamos nosotros sí que está el claro. software libre en toda nuestra en toda nuestra vida aunque no, no lo podamos no lo podamos ver el software libre no es simplemente usar eh, Windows o Linux hay un montón de un, un ecosistema enormísimo que también da mucho dinero la gente piensa también que el software libre por ser libre es gratis y no hay muchas empresas que ganan que ganan uh -huh. mucho dinero y, de hecho, muchísimas empresas como Microsoft incluso está buscando las ventajas del, del software libre. Muchos mucho software, incluso Microsoft, lo están lo está liberando porque al estar libre y que cualquiera puede usarlo y adaptarlo, pues también crece el uso de ese, de ese software y se adapta también al, al mercado. Muchas, muchas empresas se basan en soluciones de software libre precisamente por eso, porque se pueden adaptar esas empresas a lo que, a lo que existe y eh, moldearlo a su, a su gusto. Vale. Se podría decir de alguna manera que ese, ese tipo de herramientas que están detrás de las cámaras, por así decirlo, eh, que están, son parte de servidores y aún así las empresas privadas utilizan, lo trae de nuevo a este campo. ¿Y en, en qué influye la participación de, de las chicas que van a empezar a ser ingenieras? Eh, ¿Podría ser la flexibilidad del uso de estas herramientas? ¿Cómo se fomenta la participación de la, de la mujer en este caso? Lo primero es que el, eh, muchísimo, el software libre también está muy relacionado con la educación. Precisamente uh -huh. eh, eh, eh, enseñar a las personas a usar, eh, a usar eh, software libre para que aprendan no, no, les, eh, no les ata tampoco. Si yo le enseño, por ejemplo, a, a utilizar Photoshop, Está muy bien, Photoshop es, pues, un, se usa mucho en el, en el mercado de trabajo y es muy importante aprenderlo. Pero si desde el principio empezamos a la gente a enseñar Photoshop, no van a utilizar otra cosa. Con lo cual ya estamos obligándole que cuando termine la carrera o el campo lo que sea, se tengan que comprar, se tengan que atar a esa empresa. Entonces, vale, sabes Photoshop, pero ya estás atado para siempre a, a la empresa que lo, que lo desarrolla y vas a tener que pagarle y vas a tener que pasar por el aro de, de esa empresa. Entonces, en, los, en los campos nosotros le, le enseñamos eh, software eh, libre precisamente para que cuando ellos quieran usarlo en su casa no tengan que eh, firmar ningún contrato de confidencialidad, ni pagar una mensualidad o lo que sea. Nosotros lo deseamos pues, desde Gimp, que es una alternativa muy buena a, a Photoshop, el LibreOffice, que es una alternativa a Office que hace exactamente lo mismo que Office pero con formatos abiertos. Eh, utilizamos también Arduino, que es un, uh -huh. una plaquita de hardware libre donde puedes programar también y, y hacer proyectos con, con ella. Y también lo que le enseñamos es que el software libre trata también de compartir. Estamos en una, en una universidad, la misión de, de la universidad es compartir el conocimiento, crear conocimiento. Y si creamos conocimiento cerrado que nadie puede usar, creo que perdemos un poco la, la visión de lo que es una, una universidad. Vale, es decir, sobre todo es mirando hacia, hacia esa proyección, hacia el futuro, de que, quien aprenda sobre esta herramienta pueda expandirse de alguna manera sin tantas ataduras, ¿no? exactamente. Vale. Eh, entonces, hablando de futuro, ¿cómo se podría decir de qué manera se ve el campo de la mujer para entonces, para un futuro cercano? Lo que no hemos dado cuenta es que esta, bueno, esta es ya la octava edición del, del campus Ser Ingeniera ajá, y ajá. ya digo, lleva un montón de, de, de ediciones que, que tiene éxito y tal. Y eh, sí es verdad que no hemos detectado todavía una, un, un incremento en, en, la, en las carreras técnicas de, de, de aumento de chicas. De, de hecho, ha, ha, ha disminuido. Fíjate, curioso que cuando la... Eh, informática pasó de llamarse licenciatura en informática a ingeniería informática, ese año cayó a la mitad la, el número de chicas que se matricularon, solo con el cambio de nombre era el mismo temario y tal y solo con ese vale. cambio, fíjate la que, lo, que, lo que ocurrió y, y bueno, la idea es que estamos viendo también un poquito un cambio de, de, de, de visión, estamos viendo ya más referentes femeninos, como te he dicho en los videojuegos, en el desarrollo y tal en los eventos de, de informática, los eventos de software libre se empiezan a ver cada vez más más mujeres y, y eso es bueno porque también da visibilidad a, a que las chicas vean que, que, que forman parte también de, de, esta, de esta comunidad. Vale, porque mm, mirando esa, esa proyección, eh, ¿qué aspecto creéis que se puede mejorar o que se está mejorando ahora y que están incluyendo en el campus eh, y que tenéis y sois conscientes de que pueden mejorar eh, sí. la situación? Fíjate, eh, que curioso, al principio de la, en la inauguración del campus siempre levantamos, ¿quién de vosotras quiere estudiar una ingeniería? Y por ejemplo, este, este año han venido en presencial, han venido 20, 23 chicas. Pues de esas 23, 5 o 6 manos levantadas. Y en la clausura, cuando dijimos, bueno, y ahora una vez es que hay visto cómo, cómo es hacer un proyecto de ingeniería, porque ellas tienen que hacer un proyecto ellas con Arduino y con programándolo y tal, entre ellas, que aún hicieron unos proyectos buenísimos, por cierto, pero unos proyectos... Madre mía, qué proyectos más buenos han hecho las, las chicas este año. Y, y dijimos, bueno, ¿cuánta, ¿cuántas queréis hacer en ingeniería? Por lo menos 15 manos más se levantaron. Que quizás cuántas de ellas al final entren, no lo sabemos, pero sí que notamos en dos semanas un aumento de manos levantadas. Eso no, siempre no, nos motiva mucho para, para seguir adelante. Y yo creo que, que las chicas vean que son capaces de hacer, ya te, ya te digo, hicieron unos proyectos, pero brutales. Nosotros les damos los materiales y la formación. Mira, con esto se puede hacer esto, podéis montar una pantallita que muestre números, que muestre muñequitos, que se conecta a los cables, que lo conecte al ordenador, le damos la clase. Y tenéis un fin de semana para que hagáis el proyecto que vosotras queráis. Han hecho, pero bestialidades, ¿eh? O sea, han hecho, de hecho, una de las cosas que le mandamos es una práctica de primero de informática, se la enseñamos luego la foto. Mirad este, este ejercicio que hemos mandado, mirad de dónde lo hemos sacado, ¿eh? De una práctica de primero de informática. Estáis haciendo cosas de carrera y estáis en instituto, que estáis de... O sea, había chicas de 12 a 16 años. Fíjate que... Que... que no, se se pone, fíjate. No, no todo es imposible. Eh, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, ha mencionado que eh, al empezar hay unas manos levantadas y al terminar el curso hay otras manos más levantadas. Sí. Eh, se podría decir... ¿Qué visión tenéis vosotros? Porque se ha repetido el campus, es el octavo, la octava edición. Desde la primera edición hasta ahora, ¿alguna sensación que podáis transmitir? Bueno, yo, yo es que eh, empecé a ser director de la oficina en enero, entonces este ha sido vale. mi, primer, mi primer campus que he organizado Ajá. yo. Eh, tendré que preguntarle a la anterior directora de la oficina de libre Maribel García Arana, y al primer director, eh, Juan Julián Merelo, que ellos sí han seguido más, eh, más de un más de un campus. No. Entonces, no, no, no sabría decirte porque no tengo los datos en la mano todavía, vale. ¿no? desde, desde, pero sí es verdad que muchas chicas que hemos conocido, que yo han conocido de, de alumnas en, en la facultad, han pasado por el campus y no lo han dicho. Han dicho, eh, yo estuve en el campus de chicas hace seis años, siete años, no sé qué, me gustó mucho, no sé qué. Entonces creemos que por lo menos algunas, si hemos podido, con, seguro estamos seguros de que muchas de ellas han elegido una de estas, de estas carreras técnicas por, por haber ido al campus. Eh, ya el mismo hecho de que se haya repetido el campo y que sea la octava de ya significa y que además vengan chicas a contar, decir, oye, estuve en este campo, eh, significa que ha tenido éxito. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información para saber más sobre eso, todo? Pues en, en, la, en la propia web del campo seringeniera.ugr.es, ¿vale? Hay toda uh -huh. la información, tenemos un blog con el que escribimos todas las actividades que hacemos, eh, proyecto de las chicas, se, se ve más o menos quiénes somos, qué, qué, qué temas se dan y tal. Eh, también, eh, bueno, otra cosa importante también lo hacemos en colaboración con la, la Facultad de Educación, Tecnología y Economía de Ceuta, también un campus que este año se ha hecho en, en dos sedes en, do, en paralelo porque también en Ceuta se, se busca que las chicas entren en, info, en informática en, en la sede de, de Ceuta. Y bueno, también la página web de, de la oficina de software libre, osl.ugr.es. También está también ponemos información ahí de todas nuestras actividades. Y por supuesto, las redes sociales, osl.ugr en Twitter, a Instagram y tal. Y seré ingeniera también en Instagram y, y, y Twitter. Vale, pues ha sido un placer tenerte aquí. O sea, uh -huh. Hace un repaso sobre lo que se está haciendo. No sé si quieres comentar algo más o si animas a los que nos están oyendo a, a saber más sobre el campo. Pues, eh, ¿no? simplemente visitar nuestra página, nuestra página web y, y redes sociales y la, la oficina de software libre está abierta a cualquier colaboración. Una cosa que buscamos siempre, eh, creación de comunidad, eh, colaborar con distintas entidades, distintos grupos, porque, claro, como te he dicho, eh, la, la visión de la, de la oficina de software libre es compartir el, el conocimiento. Y no solo a nivel de software, también a nivel de cultura abierta, licencias creative commons, o sea, no solamente la oficina es para gente de informática, a pesar de que tenga la palabra software, que claro. queremos llegar a todas a todas las ramas del conocimiento ciencias letras cualquier cualquier cualquier persona se puede beneficiar del Software bueno, no solo a los informáticos en informática vale pues ha sido un placer muchas gracias Pablo García de director de la oficina de Software Libre y ahí está en el campus muchísimas gracias, Tenga, gracias. Todo con vosotros hoy hasta luego